Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Bueno, señores, si escuchan un movimiento aquí en el espacio, es que hay una gran comitiva. Y esta comitiva de dirigentes políticos del PRM está acompañando al nuestro diputado por la provincia de Duarte, a Franklin Romero, que a la vez es presidente provincial del PRM. En esta etapa de la vida nacional que tanto necesitamos escuchar cuáles son los planes en una oposición que mucha gente establece que no hay. Vamos a ver. Buenos días, diputado. Muy buenos días, hermano. Buenos días, Fulvio. Buenos Gracias días. por estar buenos aquí. Días. A todo nuestro pueblo, al país y al mundo que nos ve a través de este programa. Gracias por la invitación. Siempre estamos presentes a, a lo que ustedes digan. Y hoy me acompañan justamente una gran plebeya de dirigentes, dirigentes importantes de nuestro partido, eh, de las diferentes corrientes. Y me gustaría eh, aprovechar a través de la cámara, que le un paneo a... ¿Quiénes nos visitan? Bueno, vamos a empezar desde la derecha hacia la izquierda. Ahí okay. tenemos a Jochi Taveras, sí. eh, Marianela bueno. Lora, al doctor... Se me olvida el nombre de él a veces porque él es ministro. Rodríguez. Alberto. Ah, Alberto Durán. Durán. Y le digo ministro y al otro ministro, el Logan, también tenemos al doctor Rodríguez, a nuestro José Sánchez, el gurú, Nicolás Hidalgo. José es culpable, Núñez. tú sabías. Sí. José es culpable. Tony Núñez, el, el, el otro gurú que tenemos también, el gallego. El gallego. ahí está, Tenemos estuvo a Arturo, con nosotros, con nosotros, Ani Y como puedes ver, son altos dirigentes. Nicolás Hidalgo, claro, sí, ya lo mencioné que, están que nosotros, le dice compadre a, a, a Acompañarlos ¿no? Entonces también Precandidatos entre ellos, entre ellos A diferentes puestos electivos Así que Es decir Franklin que podríamos estar eh, Ustedes están ejercitando El músculo partidario del municipio Con esta playa de dirigentes Conocidos todos Tú encabezas O encabezado Una posición interesante pero recientemente vimos correr un video que hiciste. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, eh, Sí, me han llamado varias personas, varios medios de comunicación respecto a ese video que hicimos. Lo hicimos como una forma de enfrentar a varios voceros, entre comillas, del PLD, entre ellos muchos diputados que han ido a los medios a decir que ellos tienen a los diputados del PRM ya para apoyar la reelección. Y eso ellos lo podrán decir. Lo que no pueden decir realmente es que haya diputados del PRM que estén recibiendo dádivas a cambio de apoyar la reelección. Entonces, eh, fruto de esas informaciones, pues me sentí muy afectado porque subieron una foto de hace un año cuando Pacheco era presidente, subieron una foto donde habíamos unos cuantos diputados y en esa foto justamente estaba yo. Entonces esa, esa fue mi reacción, decir que yo sigo fiel a las líneas del partido que dicen no a la reelección, no importa el presidente que sea, no a la reelección, y por eso fue que yo reaccioné de esa forma. ¿Cuál es la Pero, realidad que se vive en el Congreso? Miren, en el Congreso... Eh, vamos a permitir que... Eh, Doña Felicia no traiga Doña el cafecito Felicia para que el Ah, sí, sí, sí, muy bien, Doña Felicia. La realidad que se vive en el Congreso, que por un lado dicen los peleas, bueno, dicen los reeleccionistas que ya tienen los votos, por otro lado, dice la otra parte que no, que le faltan votos, 18 o 24... ¿Cuál es la realidad En la que hay? política existe mucha matemática, eso me lo enseñó el gurú José Sánchez, matemática, números, incluso fue quien me enseñó que me dice por qué los votos se cuentan y es porque gana el que tiene más de uno, eso me lo enseñó José Sánchez. Entonces, mira, en matemática somos 222 legisladores, de los cuales... En una asamblea, que ya seríamos asambleíta, tendría que pasar con dos te, do tercios de la, la matrícula. Porque es una ley orgánica. Es una ley orgánica, no es ordinaria. Y es mediante asamblea. Yeah. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 0.66 de esos 222 equivale a 148 votos. 52 votos que tenemos en el PRM, más lo de Leonel, la corriente de Leonel, que está en contra de la reelección que hace 1.45, más tres o cuatro que tenemos también de oposición, hacemos 111. Los danilistas tienen 111 y la oposición, incluyendo la oposición de Lionel, hacemos entre esos 111. Harían falta 37 votos para lograr la reelección. Y eso es lo que ellos están diciendo, que ellos tienen esos votos, que realmente lo tienen. Nosotros, la línea del, del, del partido es decir no a la reelección, y todos los diputados y los dos senadores que tenemos, pues, están en la misma línea. Entonces, ellos no sé dónde están esos votos. Si ellos quieren apoyar, la, a aprobar la reelección, no nos necesitan a nosotros. Hay otros que dicen que se van a ir por la constitucional. Bueno, eh, hay una forma de que dicen los juristas que ellos pueden hacerlo a través de la constitucional, que inscribiendo a Danilo Medina a la precandidatura y luego declararlo inconstitucional. Y entonces es una forma que ellos pueden hacer. Ellos buscarán la forma de, realmente de... De pasarla, bueno. pero el problema que está pasando en el Congreso es entre los lionelistas y los danilistas. Eso no es el problema de nosotros. Nosotros estamos claros en no a la reelección. Bueno, mira, yo esta mañana establecí que me preocupaba que el grupo de comunicación que recibe los 11 millones de pesos diarios para enartecer al gobierno estaba ganando la batalla a la sociedad el, Haciendo creer... El, el, el dinero de salud pública, que claro, debe ser... Son 11 mil y salud está recibiendo 13. Le quitaron 5 mil. Entonces, está ganando la batalla llevando al pueblo a una conciencia de lo que se trata no es de la violación de la constitución, sino del pleito de dos. En ese contexto, se reafirma la posición del PRM a sostener en el ambiente, el respeto a la Constitución. Bueno, nosotros estamos defendiendo la Constitución, ese es nuestro punto desde un principio. No es que sea Danilo Medina, no es que sea fulano de tal, es la Constitución que hay que tocar para favorecer a uno. Y nosotros estamos protegiendo la Constitución, que es lo que nos compete. Nosotros como legisladores tenemos que proteger la Constitución, ya que la Constitución no se respeta, incluso en los derechos fundamentales no se respeta, Menos la quieren respetar ahora en los derechos del pueblo de elegir libremente, sino imponerse. Entonces eso es lo que estamos tratando. Eso incluye también, Esa es la línea del partido. Eso incluye también el arrastre, porque por no, otro lado veo a un leonel callado con relación al arrastre. Mira, el, y el, también es constitucional. El tema del arrastre eh, también es, <risa> es inconstitucional. Es ya, la, ya el, tribuna, el tribunal lo dijo. Lo, el tribunal lo dijo, porque estamos tratando de proteger la constitución. Lo que diga la constitución es que la carta manda, no hay nada, no hay una ley, no hay nada por encima de la constitución. Entonces hacemos leyes por debajo de la constitución y queremos violar la constitución con esa ley. Entonces el arrastre eh, es una papa caliente que tiene la Junta. Porque ahora la Junta ha declarado dos constituciones. <risa> Unos dominicanos y otros dominicanos. Los dominicanos de arriba y los dominicanos de dónde, abajo. ¿A qué te refieres? Bueno, el arrastre, 26 provincias sin arrastre y 6 provincias con arrastre. Okay. O sea, es una decisión salomónica, una salida salomónica, pero eso era cuando no había leyes, que existía lo, Salomón, que Salomón estaba de buscar un balance. Pero hablando de, de, de esa decisión de la Junta, ¿La Junta prácticamente sustituyó a los legisladores, que son los que deben reformar? Es que la Junta está haciendo el papel del Congreso y de interpretación, cuando debe ser el papel de acatar lo que el Congreso eh, emita. Entonces ellos quieren interpretar a su antojo, para conveniencia de lo que ellos crean, y nosotros no estamos de acuerdo. Mira, veo aquí una esa playa de dirigentes que te acompañan. Y hay ya definición de aspiración como a la alcaldía. Veo ahí al ingeniero Julio Lizardo. El Logan. Fuimos colegas en el pasado periodo como regidores. Me dicen que fue de oro. Ya ahí está su proyección. Esto quiere decir que te reúnes y anda acompañado de la posible boleta futura para el 20 como podrás ver Francis estamos acompañados de dirigentes importantes preaspirantes vamos a decir también sí. a puestos selectivos y podrás ver que hay diferentes corrientes ahí están de Luis Abinader, ahí están de Hipólito Mejía, Ay, ahí están de Wel saber. Wellington ¿no? o sea, estamos presentando un partido unido y se puede ver también, todos los días cuando salimos a increíble personas en el Premio 2 y los fines de semana todos unidos lo estamos haciendo. Pero Nosotros pasa... no estamos, no estamos enfracados en eso de que de, del problema que tiene el PLD. Estamos enfracados en nuestro proyecto, nuestro proyecto PRM 2020. Pero dentro de este proyecto andan los rumores que aspira a, a veces, que aspira a síndico, a alcalde municipal, otra vez a senador. Entonces, crea cierta roncha con el actual alcalde. ¿A qué se deben esas diferencias? Eh, con el actual alcalde no creo que haya ninguna roncha, porque él, él dice que no aspira. Entonces, cualquiera de nosotros puede aspirar a cualquier posición, cualquiera en el partido, a incluyéndome a mí. Nosotros podemos aspirar a cualquier posición. Y también él puede aspirar a una posición, porque él sigue siendo del PRM, por lo menos la alcaldía le pertenece al PRM. Y él tiene derecho también, como ciudadano, como militante, como parte de este partido. Bueno, muchas veces hemos visto la participación de Luis Abinader y en cónclaves importantes del PRM. Y hemos visto brillar la ausencia del alcalde local, como si renegara al partido o que él está por encima del partido, no sé. No solamente con Luis Abinader, también con Hipólito Mejía, también con Wellington Arnaud, o sea... Eh... Más no, bien no se identifican con el partido. No se identifican con el partido. Lo que menos quiero referirme a eso, porque el partido está concentrado en otras cosas, en buscar los candidatos idóneos ahora para el 2020. Y por eso es que estamos todos, tú sabes, viendo a ver quién es mejor para esta posición, quién da los mejores números, y eso es lo que estamos ¿Cuál haciendo. ¿Cuál sería la boleta para presentarla a la ciudadanía de la provincia de Duarte a los cargos legislativos y presidenciales? Todavía no tenemos una boleta definida. Hay muchos precandidatos. Te puedo presentar aquí que Nicolás Hidalgo es un precandidato ahora mismo a la diputación. Tenemos a Logan a la, a la alcaldía, tenemos a Marianela Lora también a la, a la, a la diputación, a Jochi Tabela a la regiduría, a Nicauri también a la regiduría, al mismo doctor Rodríguez a la regiduría. Eh, oh, o sea, este, sería un equipazo o sea, ese. O sea, que tenemos muchas aspiraciones. Nicauri es de la mía. Nicauri de la tuya, y de partido de sí. una mujer. trabajadora de los profesores. Sí, mira una cosa, veo aquí al Nicolás Hidalgo, empresario, político, dirigente importante dirigente. del comercio y a la vez secretario del general del, par, de la, del ayuntamiento. Secretario general. Eh, ¿Cuáles son las aspiraciones de.? Nicolás está preaspirando, no, todavía no hay aspirando, aspirando a una precandidatura a diputado. Si él es una de las partes que tenemos ahora, ya muy pronto también anunciar que a todos los que quieran aspirar a una candidatura dentro de nuestro partido, que estaremos recibiendo ya las inscripciones. Eh, ya mañana vamos a presentar el día que vamos a recibir las inscripciones. Tenemos dos inscripciones, una pre y después las inscripciones eh, finales. Eh, estaremos ya anunciando mañana qué día lo vamos a recibir, si es viernes o sábado. Todo lo que quieran hacer, regidores, diputados, eh, senador, hasta más presidente. Todo el que quiera aspirar dentro de este partido está abierto porque, por suerte, tenemos una ley de partido que permite que cada quien pueda aspirar. Diputado, recientemente fue suspendida una visita del aspirante a la presidencia, Luis Abinader. ¿A qué se debió y si va a tomar nuevamente, retomar nuevamente en su agenda, volver a la provincia de Duarte? Eh, sí, tenemos una visita de un día que íbamos a un recorrido por la provincia, pero el candidato se vio se, se indispuesto de momento y preferimos entonces cuidarlo. Entonces pospusimos pues la visita para hacer la ya posteriormente. Solamente pasó eso. La, ¿En la provincia de Duarte cómo anda el partido? El partido está sumamente unido, increíble cómo está el partido. Yo me he sorprendido incluso como está lo que se, la circunscripción 2, que todavía tenemos que llamar a la circunscripción 2, sí, aunque tenemos una. Eh, yo he quedado muy sorprendido como está el partido aquí. Pues bueno, mira, se puede ver ahí como están las diferentes corrientes unidos en un solo asiento, como se dice. El partido está muy fortalecido. Los números nos dan como la opción de poder realmente. No hay más opción de poder fuera del PLD que el que está en el gobierno. O sea que nosotros somos la real opción del poder. Del Tony, Nú, Tony Núñez siempre ha sido un hombre del partido. Y muy visionario. muy... Está aspirando, Tony, que lo vemos aquí en el grupo. A Tony siempre le gusta estar detrás de los candidatos, apoyando. Él es un hombre del partido. Es un hombre del partido, muy importante del partido, un gran dirigente. Saludar eh, a todos. Alumnos alumno del gallego también. Bueno, ahí vimos, el gallego lo tuvimos aquí y fue muy duro eh, en sus declaraciones, pero creo que era la, la, la visión y su posición muy firme respecto a, la, a lo que ha sido el abandono, dice la comunidad que ha abandonado el programa de gobierno que ustedes presentaron, Municipal bueno, municipal. nunca se presentó el programa. Si nosotros presentamos un programa, nunca se ha ejecutado, mejor dicho. Diputado, en su vida, política, razón, en su vida política, ¿qué aspiraciones tiene para el 2020? Bueno, nosotros estamos, eh, tenemos tres opciones realmente a cargos electivos. Podría ser que ir como diputado, podría ser que tengamos la opción a la alcaldía y también a la senaduría. Hasta ahora estamos mirando los números, están haciendo las encuestas... Estamos evaluando los diferentes, las diferentes opciones que tenemos dentro del partido, los que podrían venir también como aliados, pero ya pronto en dos o tres semanas ya nosotros presentaremos una boleta ganadora en el 2020. Créame, ganadora. Bueno, diputado, no puedo dejarlo ahí sin preguntarle. De aquí a los plazos que tiene la legislatura de someter una posible Reforma constitucional. ¿Qué tiempo tiene? Bueno, la legislatura, la legislatura termina octubre-noviembre, pero recuerda que se puede, el mismo Poder Ejecutivo puede llamar a una extraordinaria. O sea, eso no sería ningún problema para ellos. Es decir, que no tiene límite, no, no, no tiene plazos. No, no tiene fatales. Plazo. Lo único plazo que tiene es la ley de partido que permite, eh, que da unos plazos de inscripción. Ya. Y hay un cronograma que hay que cumplirse. Entonces, Eso es en, bases, en julio. En junio. en junio 6 empieza ya lo que es la, la presentación de las reservas. Luego tenemos en julio 22, que entonces las inscripciones. Luego entonces se abre la pre-campaña. Entonces ya no hay vuelta atrás. ¿Han pensado ustedes en alguna reserva para la provincia? Bueno, ya el partido en Santo Domingo es que más o menos piensa en las reservas eh, de acuerdo a las alianzas que se vayan a hacer. <risa> Eh, todavía no tenemos reservas van impugnar, están impugnando la la resolución de la junta la del arrastre sí eh, sí eh, bueno ya se presentó la, la instancia cinco con una instancia ante el tribunal constitucional tribunal superior electoral perdón y estamos esperando respuesta qué a le a ver... parece la carta enviada por Bob menéndez al al Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Eso es injerencia en el país? Bueno, injerencia de ya cuando se habla. Invasión es otra cosa. Entonces, hablando de injerencia, eh, él como un senador puede opinar respecto a un país. Lo que él no puede dictar nada a favor o en contra del país. Él puede dar una opinión. eso es su opinión personal. Nosotros no podemos decir su, su injerencia. Es una persona que está hablando, un senador muy importante, que está opinando entendiendo lo importante que es República Dominicana para Estados Unidos. ¿Cómo considera usted la actividad del Partido Revolucionario Moderno, irse a otras instancias internacionales a decirle las condiciones de peligro de dictadura que corre el país? Bueno, nosotros tenemos varios tratados Internacionales a los cuales pertenecemos entonces ahí que tenemos que ir cuando ya no se logra algo acá en el país pues entonces tenemos que ir a otras instancias internacionales que para que nosotros, vengan y vean que nosotros firmamos encabezada por el mismo aspirante a la presidencia Luis Abinader cualquiera, cualquier ciudadano puede hacerlo sí. mire Franklin, aquí le están mandando un mensaje que usted debiera ser alcalde y pone una una sujeción directa José Taveras, de Urbanización Cordero Tejada, un asiduo televidente nuestro, que está disfrutando de esta entrevista. Un saludo a José. Dice, no tiene dos caras como los demás. Gracias José por esa ahí, forma. Ahí pensar. usted tiene un compromiso con las comunidades de, que lo está viendo. Sí, el compromiso nuestro primero con el pueblo, definitivamente el pueblo, luego el partido e inclusive la última, la nuestra, decisión. Nosotros no debemos al pueblo, eso no debemos ser. a un partido, y si fuera por Franklin Romero, Franklin escogiera lo que más le conviene a Franklin, pero Franklin tiene que escoger lo que le conviene al pueblo, por el pueblo fue el que viene y el partido que me llevó. O sea, que eso definitivamente no es una decisión mía, es una decisión de un equipo, eh, los números las encuestas dirán si me conviene, si le conviene eh, llevarme una posición o a otra, el partido decidirá al final. ¿Usted sigue siendo entonces disciplinado en eso? Sí, yo acato las líneas. ¿En el, en Siempre el... y cuando vayan en favor de mi pueblo. Bien, hay una, una cuestión de, de, de este tema de aspiraciones o de posiciones políticas que hoy día la ley de partido va limi está limitando al tránfuga. Sí, claro. ¿Podría en esta etapa ya un alcalde en posición irse a otro partido? Sí, sí, todavía. Mientras, mientras no se inscriba, puede irse. Ok. Bueno, Franklin Romero... Por eso es que hay que esperar el último momento, porque ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta no atrás. No hay vuelta atrás. Pues gracias, Franklin Romero, por el, la visita y por haber aceptado nuestra invitación y a saludar a todos los amables televidentes que han estado con nosotros. A los que te acompañan, que son no, nuestros los amigos. No, y a los compañeros que no me dio tiempo llamarlo para que estuvieran acá. ¿Entiendes? Ya. O sea que yo sé que están, nos están viendo y son parte también de lo que nosotros estamos expresando pues sepa acá. que este, este espacio es plural, abierto y es su espacio. Gracias, Francia. Hacer un llamado a, al pueblo, Agamos. que sigamos exigiendo la plaza de la cultura, que esa, esa propuesta fue aprobada, nosotros la sometimos y fue aprobada en la Cámara de Diputados y que sigamos exigiendo, porque sin cultura... Mi mensaje de hoy es respeto a la cultura. Muy y la bien. ley de mecenazgo también, que ya... Que pues, ya es parte de lo que has hecho allí. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas y esperamos que lo, que lo comprendan. Claro. La ley de mecenazgo, de mecenazgo para que pueda haber mayor inversión en la cultura. Yo creo que debemos hacer un programa solamente para el mecenazgo. Pues ahí está el productor que lo tenga. Gracias sí. a ustedes, amables televidentes. Esto es de mañana. El Café Caliente. Hoy en la entrevista central con el diputado... El Congreso con la... candidatazos, Francia. Bueno, ahí va a haber que echarse los pleitos el que quiera aspirar. Los <risa> que están aspirando que guarden su maleta para otro año. Así. <risa> ah, bueno, ustedes no se muevan, regresamos con más contenido de mañana.